Hola, hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bueno, eh, estoy encantada de que, de que pudierais finalmente participar en este, esta celebración virtual de, nuestro, de nuestros 10 años, esta primera década de Cibio. Eh, bueno, como no podía ser de otra manera, están conmigo todos mis compañeros de Cibio que van a ir entrando ahora al, a la pantalla. Como, como otras veces por si alguna vez no por si no estuvisteis las veces anteriores eh, podéis ir escribiendo todo lo que todo lo que va ocurriendo eh, vamos vuestros comentarios vuestras preguntas vuestras inquietudes en el chat que está justo a, en la esquina derecha ahí podéis ir escribiendo lo que queráis y, y las preguntas que os vayan surgiendo para que después de nuestra presentación, en el turno de preguntas, las podamos responder. Así que eso, eh, compañeros, por favor, uniros a, al escenario. Bueno, ya veo ahí a las primeras personas entrando. Hola, Chomín. <risa> Y bueno, ahora para, para presentarnos, por si no lo sabéis, yo soy Olaya, soy la responsable de comunidad y mis compañeros son, son estos. Miguel, igual puedes empezar tú con la presentación. Pues venga, adelante. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Miguel Ángel, soy Miguel Ángel Gavilanes, soy periodista de Cibio y bueno, pues soy un poco el pesado que hace muchas preguntas y al, al gobierno principalmente. <risa> Y nada más, eh, cualquier cosa, eh, de hecho saber y tal, me podéis preguntar todo lo que queráis. Eh, Carmen, por ejemplo, sí. Pues Carmen. <risa> Hola a todas, eh, yo soy Carmen y me encargo de la parte de gráficos, de visualización de, de los reportajes que hacemos y bueno, de intentar. Que el trabajazo de mis compañeros periodistas quede lo más bonito posible, posible y luzca lo más posible. Ángela. Hola, yo soy Ángela, eh, trabajo como redactora en Cibio, llevo los temas de ciencia y salud principalmente. Y bueno, como dato anecdótico, creo que soy la que más café toma de la oficina. Es verdad. María. Hola, hola. Yo soy María Álvarez y soy periodista también. Y, y, bueno, os invito a que leáis un reportaje hoy de España en llamas sobre la despoblación, el éxodo el rural y el abandono del sector primario que está afectando un montón a lo que está ocurriendo ahora con los incendios. Así que os invito a que os paséis por la web de Cibio y lo leáis. Ana, ¿te puedes presentar? Hola, yo soy Ana Villota y llevo la contabilidad y los papeles del camión, que les hace mucha gracia cuando lo digo. Y nada, eso, aquí estamos todo el día con los papeles. Eva. Pues yo soy Eva, soy periodista también, soy codirectora de Cibio con David y hago la batería y boxeo para descargar la mala hostia que me provoca determinadas cosas que investigamos. Creo que quedo, quedo yo solo, ¿no? <risa> que yo soy David Cabo, soy originalmente soy informático, pero bueno, ahora soy codirector de Cibio con Eva y me encargo de la parte, bueno, un poco en general de supervisar la tecnología, de, de la parte de los datos básicamente, conseguir datos y tal y cual, y luego cosas de gestión, de buscar dinero, por ejemplo, representar a Cibio, cosas así. ¿De jefe? Bueno, cojefe. <risa> Pues ahora Eva y David van a empezar la presentación, este recorrido por los 10 años de Cibio y al final habrá un turno de preguntas en el que vosotros podréis, podréis también venir al escenario y preguntar lo que queráis a, a todos los miembros del equipo. Así que vamos a ir saliendo el resto de la gente del escenario y nos vemos en un rato. Pues, bienvenidos a todos otra vez. Eh, es una pena que no podamos... David me ha abandonado totalmente. Vale, ya ahí. Me han echado, yo no he sido. Ah, vale. es, una, es una pena que no podamos celebrar estos 10 años en persona. Esperamos poder hacer cositas en más ciudades para por lo menos celebrarlo, aunque sea a lo largo del año o aunque sea más tarde, da igual. Eh, pero bueno, algo es algo y por lo menos podemos celebrar un poquito aquí eh, en directo. Recuerdo, y por tanto, esto no es un... O sea, al final es una fiesta, entonces... Por favor, beban disfruten y, y relájense un poco, que ya nos toca. Y un poco para contaros, en realidad estamos ultra contentos con esto de celebrar los 10 años, porque seguro que nos habéis oído decir un montón de veces que somos un bicho raro, y es verdad, pero que un bicho raro así, independiente, del todo independiente, además cumpla 10 años, es un lujazo, y hace muchísima ilusión. Bueno, lo primero es gracias a vosotros, a los socios y so socias que apoyáis esto, aunque que seamos así, raritos. Eh, a los patronos y al equipo, que lo acabáis de ver, siempre nos dicen que parecemos muchos más, porque hacemos muchísimas cosas, pero en realidad es, es esto, porque habéis visto, que es que bastante, pero es esto. Eh, como no queremos tampoco daros mucho la turra hoy, lo que vamos a hacer es, por estos 10 años, contaros 10 momentos que nos hicieron sentir orgullosos, 10 momentos que entre todo el equipo hemos decidido que... Pero si quieres sentir que todo esto valía la pena, porque los malos, ¿para qué lo vamos a contar? Entonces, si quieres empezar, David, con eh, Sí, bueno, ta eh, también decir que eh, en realidad somos uno más. Eh, falta Javi, que es la Uy, persona aquí, de comunicación, que no puede porque tenía un, una cita médica. Eh, pero bueno, somos uno más, ¿vale? Eh, somos nueve ahora mismo. Éramos diez hasta hace un par de semanas. Eh, sobre los grandes hits, los greatest hits de estos diez años. Eh, uno, por ejemplo, fue cuando fuimos al Supremo y ganamos dos veces al gobierno porque eh, siempre da bastante impresión cuando, cuando luchas contra el gobierno, que es una mole, contra la Administración General del Estado, básicamente, con cualquier administración que tiende a ignorarte. Entonces, cuando te manda a los abogados del Estado y vienen, dicen que no, tienen razón y tal cual, pues bueno, siempre mola cuando al final, después de varios años que estuvimos luchando para llegar al Supremo, cuando ganamos y, y les torcemos el brazo, básicamente. Entonces, eso mola, es uno de nuestros motivos de orgullo. El segundo momento que sí que fue un momento muy muy muy concreto y que especialmente a mí me hizo especialmente feliz porque yo estaba ahí, eh, fue el cuando recogimos el premio Gabo, fue hace muchos años pero fue el primer premio gordo que recibimos, estaba yo sola en Medellín y además era de madrugada y se cortó el streaming, o no sea que nadie lo pudo ver en ese momento, yo estaba ahí celebrando los pero fue muy muy emocionante y luego han llegado muchísimos premios que es verdad que nos ayudan a llegar a más gente, que es muy importante y bueno, quieras que no pues... Te hace, te hace ilusión. Y, y bueno, y es importante que sepáis que como al final en Cibio todos hacemos un poco de todo, en los últimos años quien se encarga de presentar los premios, porque es quien más cree en Cibio y quien más mejor nos vende casi en estas cosas, es, es María, que además de hacer sus reportajes, también presenta las candidaturas de Cibio a los premios, y por eso estamos en racha. Luego, otra cosa de la que estamos orgullosos estos 10 años es básicamente el, el, bueno, un poco seguir aquí, eh, Quiero decir, haber podido pagar las nóminas, eh, que no es fácil de, de todo el equipo durante estos 10 años, y no es fácil también porque nosotros arrancamos, eh, o sea, realmente no tenemos a nadie detrás, nadie conocido, nadie con dinero, nadie con contactos, eh, básicamente todos sí. que trabajamos en Cibio, hablando mal y pronto, somos unos mataos que llegaron a Madrid muchos sin conocer a nadie, y ¿no? Mola el... Eh, y no es fácil y no es común, pero el, el montar algo desde cero y, y avanzar y mantenerse y tal, pues bueno, pues al final también es un motivo de orgullo eso. El cuarto es cuando, cuando hicimos la aplicación del bono social, cuando explicábamos cómo funcionaba el bono social y ayudábamos con la aplicación a que la gente hiciera todo el proceso y lo pidiera, lo que era bastante complejo. Y nos llamaba muchísima gente, o sea, una época que éramos como una centralita de, de ayuda al jubilado un poco, porque había mucha gente mayor y ya ponían a la oficina y todo pero este, fue la primera vez que nos sentíamos como útiles de forma tan directa fue un poco caos, fue una locura de trabajo en esos días, pero es verdad que hacía muy, muy feliz sentir que podías ayudar directamente a alguien y, y esa fue un poco la chispita que luego nos ha movido a pues, cuando pasó el coronavirus eh, además del consultorio pues de crear la web del ingreso mínimo vital la web de ayudas para saber si derecho y a pelear mucho porque las ayudas lleguen a quien lo necesita que es algo que que es esencial y que ahora mismo no está pasando y tienen muchos problemas. Luego otro momento bueno fue, eh, bueno, yo, un momento concreto fue por ejemplo cuando nos invitaron a Moncloa a hacernos una foto en Navidad porque dijimos pues, que no ir a la reunión porque nos, nos parecía que, que era solo como una oportunidad de hacerse una foto de un poco blanqueo de imagen eh, pero en general el, es representativo un poco del hecho de que intentamos no ir nunca a reuniones simplemente a hacernos fotos o a, o a frotarnos digamos, con los partidos o con el gobierno lo que sea, sino que intentamos ir solo eh, cuando realmente es una reunión de trabajo para cambiar algo concreto. Entonces va un poco la línea esta del de no asociarnos con ningún partido en concreto y el habernos mantenido lejos, digamos, de los partidos, que no es que sean malos en sí, pero bueno, el hecho de estar un poco lejos de todos y hablar con todos, pero no ser parte de ninguno, ¿no? Entonces, el, esa independencia es un motivo de orgullo para nosotros. Y luego, eh, una cosa que nos hace muy felices, esta es ya la sexta, prometíamos que acabamos pronto, acabamos pronto, eh, es cuando nos intentan amenazar o amedrentar, a veces desde gabinetes de comunicación de administraciones públicas, a veces y sobre todo desde empresas, ¿no? Cuando publicas algún artículo y te mandan a abogados para decirte que o lo quitas o te llevan a juicio, y nosotros siempre respondemos, pues vamos a juicio. Porque estamos muy seguros de lo que hemos publicado, porque está todo muy bien atado, y porque no nos vamos a amedrentar, pase lo que pasa. A veces somos un poco kamikazes seguramente, pero tener vuestro apoyo ahí, quieras que no, nos, nos nos hace ser mucho más valientes en esas cosas, porque sabemos que dependemos de, de vosotros y no, y no de ellos. Luego, en la parte un poco más técnica, eh, una cosa, por ejemplo, que ha funcionado muy bien en estos años es el, la web de donde van mis impuestos, que empezó como un experimento personal por ver si éramos capaces de explicar los presupuestos generales del Estado. Y, y ha funcionado y mucha gente nos ha dicho que lo entiende y, y ha recibido un feedback muy bueno siempre. Pero además el hecho de que luego un montón de administraciones públicas eh, quisieran trabajar con nosotros para mostrar sus presupuestos, Madrid, Barcelona, Navarra, Castilla-La Mancha, Coruña, Santiago, el, el hecho un poco también de mostrar que no solo somos, estamos fuera criticando, sino que también a veces colaboramos con las administraciones que tienen las, que, las buenas o las que tienen buena voluntad o las que están motivadas. Entonces, y el hecho de que, de que ha ido subiendo un poco el listón, de que cada vez el, las webs han sido mejores, de que la gente está esforzada en publicar más información. Entonces es un ejemplo un poco de éxito de, de, de una parte que sí que ha funcionado realmente nuestro impacto. Nuestro, no, sí. Y... Sabéis que, que nosotros también hacemos lobby y hemos hecho lobby sobre muchas leyes, sobre varias leyes de transparencia, sobre algunas cosas y nos gusta hacer un lobby muy, muy preciso, no ir con una lista de creemos que el mundo debería ser mejor y ya en abstracto, sino que vamos con enmiendas específicas de las normas, nos reunimos con todo el mundo, con todos los partidos para intentar meter esas enmiendas y un caso que nos hizo bastante ilusión, aunque dio muchísimo, muchísimo trabajo, fue cuando se reformó la ley de contratos y preparamos un documento enorme de enmiendas para mejorar la transparencia y la vigilancia de los contratos públicos. Nos reunimos con todos los partidos. Es verdad que al principio nos miraban un poco raro, nos estaban un poco como la chiquilla esta quién es, pero hicimos lobby y de nuestro lado, del lado de la sociedad civil, éramos los únicos que, que estaban haciendo lobby sobre ese tema porque controlábamos un montón del tema de contratos y podíamos ir con la ley de memoria, o sea, aprendí de memoria con un montón de datos y sabíamos, teníamos argumentos de sobra para, para pelear por las mejoras y conseguimos un montón de cosas. Y encima, al otro lado de nosotros que somos tan pequeñitos, al otro lado de ese lobby estaban las grandes empresas de este país que, que viven básicamente las administraciones públicas como constructoras y similares, haciendo lo lobby contrario. Entonces, nos sentimos especialmente orgullosos de haber conseguido cambiar una norma cuando el enemigo al otro lado era tan grande y cuando era un tema tan, tan, tan complejo. Y ahí sentimos que también dimos un paso adelante en que el partido nos respetaran mucho más porque demostramos que o sabíamos de lo que estábamos hablando, y que sí se podían cambiar determinadas normas. Y luego otro, otro proyecto que ha funcionado muy bien, otro momento que ha estado muy bien, es básicamente desde que lanzamos el indultómetro, que el, cuando lanzamos el indultómetro y mostramos que había como más de 500 indultos al año, a raíz de publicar eso, eh, hemos seguido trabajando todos los años en el tema de los indultos y Eva ha seguido buscando cada mañana los indultos en el BOE, para contarlos en directo, básicamente, el ser la primera persona que lo cuenta y, y ha tenido un impacto brutal. El número de indultos cada año ha pasado de 500 a menos de 50 en los últimos años y el, y el bajón es evidente. Y además sabemos por declaraciones que ha hecho el, gente que, que había trabajado en el gobierno, funcionarios y tal, sabemos que parte es la presión social. ¿no? Entonces, me nos ha parecido como un muy buen ejemplo de que cuando pones un tema sobre la mesa, con datos, que lo que explicas bien, y que lo mueves bien y lo comunicas bien. Además, en un tema como los indultos, que a todo el mundo lo entiende, que a todo el mundo le indigna, que es como muy claro. El, entonces, el, el impacto ahí, por ejemplo, ha sido muy fuerte y siempre ha sido un proyecto con el que hemos tenido siempre muy, mucho cariño. Y el, la décima, cosa de la que estamos orgullosos, es una de las más recientes, que es el trabajo que hicimos en 2020, cuando, cuando empezó la pandemia. O sea, poder ser capaces de ayudar a todo el mundo en un momento así a entender, para empezar, qué podían hacer y que no, qué no que era importante. Pero luego, sobre todo, y esto lo seguimos haciendo ahora también a través del consultorio, y a través de cada vez que hay una modificación de una ayuda pública explicando en realidad qué pasa y cambiando la aplicación, por ejemplo, que tenemos del ingreso mínimo y tal, para ver si tienes derecho no. O sea, poder ayudar a toda esa gente en ese momento, y ahí nos volcamos con todo el equipo, y estuvimos también como locos, pero poder ayudar a todo el mundo y sobre todo a gente que está en situaciones muy, muy jodidas, la verdad es que nos hizo bastante felices y nos... Y nos reafirmó en esta cosa que el periodismo de servicio público es una cosa que queremos hacer. Y con esto acabamos las 10 cosas, yo quiero añadir, yo sé que David va a añadir una bola extra, pero yo quiero añadir una bola extra creo que es muy importante, que es, que es el equipo. Es el orgullo de estar en un equipo que es un poco familia porque somos muy pequeñitos y que estamos todos muy cuidados y muy obsesionados con que todo el mundo, cada vez más, ha habido épocas que no, sobre todo al principio, cada vez más la salud mental de todo el mundo esté en su sitio, tengamos tiempo libre. María se vaya a su clase de a tiempo y todo el mundo pueda vivir más o menos bien y con condiciones laborales dignas. Que no tendríamos ni que decirlo, pero en esta profesión, y los que sois periodistas lo sabéis, no es lo más habitual. Vale, no, el, el, ya está. El, lo que yo iba a añadir es eh, que básicamente nosotros estamos aquí también gracias un poco al, al aporte de los socios y el orgullo también de que, de que todos los que nos ayudáis que contribuís económicamente o de cualquier otra forma, eh, ayudáis a que sigamos aquí. Entonces, era un poco el, el momento ahora de, como de, pues eso, de hablar con vosotros, de contestar vuestras preguntas. Entonces, eh, cuando en la invitación, al responder a la invitación, estaba la posibilidad de que podíais anticipar las preguntas que, que queríais hacer. Entonces, eh, no sé cómo lo queréis hacer, Eva, de, vamos pues, si a o... primero las que han ido poniendo en el chat y luego, vale. oh, si hace falta, metemos las que envían. Vale. Entonces, o la, la ya dirigente. Hola, ¿ya te vienes? Hola, ¿qué tal? Eh, pues si queréis empezamos por las del chat, porque las personas que lo han preguntado están justo aquí. A ver si logro mover el chat. Eh, yo creo que la primera persona en preguntar fue Chomin Arruti. Eh, y nos preguntaba si constatamos una evolución positiva o negativa desde que nos pusimos en marcha en el tema de la transparencia en las administraciones, o eh, habéis pensado en dejar aquí el Las dos cosas. Eh, si sí, queréis, a eh, invitamos a Chomina a que pase al escenario. Sí, claro. Y Yo creo que debería venir Miguel también, que es el que. El que Miguel, está te animas. Con la transparencia por un lado y complementar un poco nuestra respuesta. Gracias, Miguel. O sea, por nuestra parte, mientras que viene Chamin, eh, sí, o sea, en parte sí, sobre todo al principio yo creo que estaba más de moda, ahora ya no tanto, ya ha habido un estancamiento en eso, pero eso es una percepción un poco personal y es verdad que sí que ha habido muchísimos avances en algunas comunidades autónomas, en algunos ayuntamientos. A nivel estatal hemos notado muy poco avance en los últimos años después de que se aprobara la ley de transparencia, la dijimos que hay suficiente, ha habido un poco de estancamiento ahí. ¿Tú cómo lo ves, David? Eh, sí, o sea, básicamente depende mucho de la administración, eh, a nivel autonómico y local eh, depende mucho de la voluntad del gobierno, del funcionario o de los funcionarios en concreto que llevan los departamentos de transparencia. entonces Durante la pandemia, por ejemplo, había comunidades, por ejemplo, Castilla y León estaba muy a tope con publicar los datos y toda la información. Aragón lo ha hecho muy bien en otras cosas. Eh, a nivel municipal, pues hay ciudades clases mejor y peor. Pero sí, a nivel de la, del, de la administración central, la situación últimamente es bastante mala. Eh, y en cierto modo el, lo, yo creo que el gobierno ha aprendido un poco a buscar los resquicios de la ley de transparencia y, y, y, y mi sensación, bueno, ahora que comente Miguel, pero un poco la sensación de que, el, de que ignora un poco más al Consejo de Transparencia. Eh, pero bueno, yo creo que los últimos años la cosa ha bajado en parte porque el tema ha salido de la agenda, cuando nosotros empezamos era un tema que estaba muy de moda y todos los partidos apuntaban al carro de la transparencia y ahora como que se ha pasado de moda y están en otras cosas. Y yo sí que creo que se ha perdido un poco el tal. Pero bueno, el, a nivel... en algunas administraciones sí que se avanza. Entonces, por eso digo que sí que es, lo, está lo bueno y lo malo de algunas comunidades autónomas y, y ciudades. Avanza mucho, el, pero en otros temas de la administración central estamos totalmente parados. Nosotros llevamos 10 años pidiendo la regulación del lobby, el, la apertura del registro mercantil, el reglamento de la Ley de Transparencia y son cosas que han pasado años y años eh, con cambios de gobierno y tal y, y no han avanzado nada. No sé, Miguel. Sí, bueno, poco que añadir. Eh, hay comunidades... O sea, en, en, se nota mucho cuando hay cambios de gobierno, cuando hay cambios de, por ejemplo, eh, ahora que fueron las elecciones andaluzas hubo una suspensión, ningún alto cargo quería firmar resoluciones, eh, ha habido casos de estos... En eh, la Comunidad de Madrid ha habido alguna regresión, está intentando modificar la normativa para publicar menos o hacerlo de no tanto vía normativa, sino incluso de facto, están dejando de publicar cosas o quieren jugar con el lenguaje para no publicar, yo qué sé, cosas tan peregrinas como los regalos que reciben los altos cargos o, o a la hora de, en Madrid, por ejemplo, que tiene una buena regulación sobre el lobby sobre las reuniones con grupos de interés, eh, hay cuestiones que quieren, digamos, acotarlas, o sea, quieren eliminar de la agenda eh, todo lo que tiene que ver con cuestiones de cortesía y eso ahí es un cajón desastre donde están metiendo un montón de cosas, ¿no? Y es cuestiones también que nos comentan a nivel interno. Eh, en el Estado es lo mismo, con el cambio de gobierno notamos que se perdió un poco el impulso anterior también, pues una parte cuestión de que se ha pasado la moda, ¿no? Como decía Eva, yo creo. Y, y luego también es eso, que hay una serie de resquicios que hemos ido contando todos estos años, como que las administraciones ignoran al Consejo y, de hecho, ya que actúa mal el, el Consejo de Transparencia, o sea, el Consejo de Transparencia, perdón, el Gobierno Central, hay comunidades también que están aprovechando eh, este caso, eh, sobre todo comunidades que tenían convenios con el Consejo, que tenían legislaciones más laxas y que se han ha habido casos en los que han permitido mentir al ¿no? Consejo. Entonces, bueno, pues todavía queda mucho impulso, faltan un montón de cosas que hemos ido pidiendo estos años, como capacidad de inspección, capacidad de sanción en la ley, para que una de las cosas que ya están aprobadas, que no demos pasos para atrás ni que se aprovechen de los resquicios y de las zonas grises de la ley para, para saltárselo. ¿no? Y un poco es eso. Eh, por ejemplo, como preguntaba Chomín, nuestra experiencia preguntando, por ejemplo, al, al gobierno vasco, no sé si eres país vasco, pero sí, sí que es. En, en el País Vasco, por ejemplo, las, las experiencias que hemos tenido hicimos hace un montón de tiempo un tema sobre las armas perdidas por los cuerpos policiales y la respuesta del gobierno vasco sobre las armas que había perdido la de China fueron alucinantes porque daban un nivel de detalle que explicaban la situación de cómo la pareja de China se dejaron encima del coche, se dejaron la escopeta y cuando arrancaron saliendo de la comisaría se les cayó por el camino, ¿no? Y entonces luego por lo menos eran los únicos que, tenía, que tenían el detalle de decir que al menos habían recuperado las armas. En el caso de otros juegos policiales os decían cuántas habían perdido sin darte mucho más detalle. Y pues eso, todo depende mucho de la organización interna y sobre todo de la voluntad de, de, la, de cada administración. Entonces bueno, pues al final hay que reforzarlo. Pero luego una cosa que nos ha pasado también, por ejemplo, que muestra bien que se dan pasos para atrás, es que solicitudes de información que nos dieron inicialmente hace unos años... Eh, como por ejemplo eh, las, los datos de indultos de cofradías, de qué cofradías habían pedido da, eh, indultos, a, eh, quién los había recibido, etcétera, etcétera. Esto en, hace unos años nos lo dieron y, y ahora de repente, cuando lo pedimos hace un año o unos meses, lo pidió Miguel, eh, de repente dijeron que no. O cosas que ya habíamos ganado en juicios, como los nombres, creo que eran los nombres de los asesores, no Miguel, que ya habíamos ganado en juicios, había jurisprudencia diciendo, sí, esto tiene que ser público tal y cual, de repente decían que no. ¿Por qué? Para, simplemente para, hablando mal, para tocarte un poco los huevos, de obligarte a reclamar. Entonces ya pasan meses, tienes que reclamar al Consejo de Transparencia, si si no hacen, si con eso no basta tienes que ir a juicio. Entonces a veces yo tengo la sensación de que la administración juega un poco con, con el hecho de que tiene poder, tiempo y dinero y abogados del Estado y dice te voy a ganar por aburrimiento. O sea, te vas a cansar de preguntar porque todo te lo voy a decir que no aunque al final te daré la razón, pero mientras tanto aquí te vas a, te vas a cansar. Porque al final cada, cada cosa de estas que se enquista es tiempo que tiene que dedicar Miguel a, a redactar reclamaciones, a seguirlo. Luego tenemos, si vamos a juicio, tenemos que hablar con un patrono que es abogado, Javier de la Cueva. Entonces, es tiempo y es dinero y es energía, porque también te, te, te frustra mucho el que pedir una cosa que sabes que no te la van a dar porque vas a tardar nueve meses en que te lo den. Entonces, hay temas que ni siquiera igual te planteas hacer porque dices, si no me van a dar el mes que viene y cuando me lo den ya no va, ya no va a valer, con lo cual tal. Entonces, yo personalmente, mi opinión personal es que sí que estamos viendo en los últimos años un retroceso de cosas que antes te daban y que ahora no te dan. O sea, ahora lo que lo que está pasando, eh, que es una cosa que quería añadir, está se está hablando, vamos, hay una hay un grupo de trabajo sobre la reforma de la ley de transparencia, en el que nosotros estamos haciendo un seguimiento y, y vamos a presionar un poco para, para mejorar en este sentido todos los grises que hemos ido detectando todos estos años, ¿no? en base a nuestra experiencia y a, y a la de mucha gente que ha ido haciendo solicitudes de información para que lo que esté al menos en la ley se cumpla y, y entre en alguna de las reclamaciones que estamos pidiendo desde hace tantos años. ¿no? Y bueno, y, o sea... Son procesos largos y muy pesados, a veces tienes que acabar un con juicio y, y esto que he contado David, que nos intenta ganar por el aburrimiento, pero la buena noticia es que somos muy cabezones, realmente Miguel, y que no vamos a soltar la presa. Como sea un tema relevante, no vamos a soltar la presa, aunque tengamos que llegar a Estrasburgo si hace falta. Entonces eso es lo bueno. Lo malo es que da mucho trabajo y que, y que al final desilusiona un poco. Pero no nos hacemos el aquí porque cada pequeña victoria, por muy pequeña que sea, da la sensación de que cambia mucho o sea, cuando de repente, eh, lo que contaba había al principio de, de cuando ganamos en el Supremo y de repente se tuvo que retractar una sentencia de la Audiencia Nacional que decía que no podías acceder a información anterior a la entrada en vigor de la ley. Ostras, eso ahora ha cambiado para todo el mundo. No es solo para nosotros. O sea, todo el mundo puede acceder a información anterior a 2013, 2014, gracias a eso. Entonces, ostras, sí, es cansado. Sí, desluciona un poco que no haya habido muchos levantos en los últimos años. Pero cada pequeña victoria es que supone un... Cambio de la leche. Sí, también quiero decir que nosotros somos tozudos eh, y pesados, insistentes, eh, también atraemos a gente un poco así, porque estaba leyendo ahora a Enrique en el chat, tenemos socios que también son muy pesados en el buen sentido, que no existen, entonces, que, que sí, que, que aquí nos juntamos, los nos reconocemos entre nosotros los tozudos. Pregunta, como repregunta Chomin, eh, si tenemos un referente europeo mundial de asociaciones semejantes a la nuestra y que, que país, a qué país deberíamos asemejar, asemejarnos. ¿Internacional, David? Eh, eh, claro, yo, no, hace años, claro, yo, yo hace mucho que no lo sigo, entonces no sé cómo está la situación en, digamos, en el día a día. Porque al final, siempre que vamos a eventos internacionales de periodismo nos juntamos con gente que hace cosas como nosotros o que hace solicitudes de información, en general todo el mundo se queja. Pero, claro, también a veces se quejan rollo es que he pedido unos correos privados de no sé quién y no nos han dado. Y... O sea, también la gente se queja porque es normal que tú estás siempre como pidiendo un poco lo que está en el límite. Entonces, no me atrevo a decir qué país es el mejor ahora porque hace 10 años, años que no lo miro, porque en su día lo miramos para... Trabajamos mucho con Access Info, que es una organización internacional que hace este tipo de comparativas de leyes de transparencia. Entonces, lo miramos cuando estamos haciendo activismo para aprobar la ley en España. Y bueno, entonces, los, no, no sé exactamente cómo ha evolucionado el tema, pero bueno, en su día pues, tienes los países nórdicos donde era muy fácil hacer solicitudes de información, porque lo podías hacer por teléfono por correo electrónico, y, y eran los primeros en tener la ley de transparencia. En Estados Unidos, aunque los periodistas siempre están quejándose de para aquí y para allá, en realidad, tú puedes ver muchos temas de periodismo de investigación que hablan de esta información, se ha sacado de una solicitud de información que tienen sus, y tienen sus movidas y tal, pero es muy común, por ejemplo, en Estados Unidos ver que la gente pide correos de... Es, quiero ver que el director general de no sé qué, los correos que le mandaban a no sé quién, porque el, el, el, los correos, por ejemplo, se consideran que es parte del trabajo, ¿no? Y también en México, por ejemplo, hasta donde yo sé he estado la situación así, no sé si habrá cambiado últimamente. Pero vamos, digamos que cada país tiene lo suyo, pero esto es un poco lo referente. También, por ejemplo, en, en Reino Unido, o sea, de hecho, una de las inspiraciones de Cibio en su día, bueno, cuando nacimos teníamos un ángulo como más técnico, más naif de vamos a hacer webs y herramientas y esto ya se funciona, y con el tiempo nos hemos hecho más periodísticos, pero una de las inspiraciones para Cibio es una organización inglesa que se llama My Society, que eh, hacía cosas como, por ejemplo, buscar información de los diputados o, bueno, tiene una serie de herramientas y una era que se llamaba el What do they know, el qué saben ellos, que fue la inspiración de Tu Derecho a Saber, donde tú puedes, sin tener que hacer certificados digitales, mmm, solicitudes, no sé qué, o sea, ibas fácilmente, mmm, elegías una, una administración del, del Estado y mandabas un correo, y, y lo podías hacer todo por correo y te respondían y, y si tardaban más de tres semanas ya llegaba una alerta automática de oye, que no, que no me ha respondido, no sé qué. Entonces hay otros países donde todo funciona mucho mejor. También nosotros solíamos usar mucho el ejemplo de un periodista irlandés amigo nuestro, Gavin Sheridan, que hacía reportajes de información muy incómodas eh, y cosas como, por ejemplo, cuando un ministro se iba de viaje a de trabajo a no sé dónde, pues luego conseguía el, los, el coste, de, de, de, el desglosado de todos los tickets de los hoteles, de, o sea, de la, cada comisión, digamos, de cada vez que iba un diputado o un ministro o algo, eh, luego conseguía como todos los gastos y podía decir, pues fíjate que han usado esto, no sé qué, el hotel tal cual, o incluso el registro de las llamadas del primer ministro, no el contenido, pero a quién había llamado. Entonces, el, estaban siempre como luchando y yendo a juicio para ver si... Si, las, eh, la posición del, o sea, si los vuelos del primer ministro se consideraban que se podían acceder a ellos porque tenían impacto medioambiental y por tanto la Directiva Europea del Medio Ambiente aplicaba o no. O sea, si iban siempre buscando el límite, pero era un límite como mucho más alto que el límite que tenemos aquí, que estamos todavía en un rollo de voy a juicio para que me digas el nombre de los asesores. ¿no? Entonces, bueno, o sea, la verdad es que hay ejemplos fuera que funcionan bastante mejor de todo esto. Y luego hay una cosa que a veces... No sé si Miguel lo sigue contando en sus clases de derecho de acceso y tal, que hay veces que hay temas que tú se los pides aquí a un ministerio y te dice que no, pues si lo pides a Europa, sí, Europa está vinculada y es, es un poco mejor el sistema de transparencia europeo que el nuestro y ahí sí que hay como un punto superior. Y sobre el tema que preguntabas del referente, la había hablado de y en los inicios, antes, o sea, cuando, cuando era una cosa más técnica, más centrada en abrir datos y tal... Eh, ahora nuestro referente es pro pública, que es una organización americana, que básicamente utiliza mucho las soluciones de derecho de acceso, hace grandes investigaciones sobre temas eh, que tienen que ver con lo público, y es un poco el referente en, con diferencias de tamaño brutales, pero es, es como el, el, el referente grande que tenemos un poco. También. Sí. Y bueno, pero también es verdad que hay una red de gente más como nosotros, más allá del ideal este americano, que sí. es una fundación que nace con 4 millones de presupuesto porque viene un rico y se los da, el modelo un poco americano está la filantropía, pero que en, en alrededor nuestro en Europa sí que hay cada vez más una red de, de organizaciones sin ánimo de lucro como nosotros, generalmente pequeñas porque nadie tiene dinero, eh, menos los alemanes y los holandeses. Eh, entonces, pues eso, te encuentras una organización de cinco personas en Lisboa, eh, cuatro en Roma, no sé qué. Entonces, hay como muchos ejemplos de, siempre generalmente con el mismo modelo, de periodismo fuera de los medios, periodismo de investigación, de temas largos, eh, más o menos de transparencia, más o menos de activismo, pero en general cosas un poco así de anticorrupción o periodismo de investigación más tradicional. Pero el modelo este de... El modelo este de periodismo sin ánimo de lucro, fuera de las redacciones, está creciendo en otros países. Ya hay y de hecho nosotros estamos en varias redes, porque al final encontrarte con otra gente de otros países tiene las mismas quejas, los mismos problemas que tú, te da mucho gustito de vez en cuando. Y ahí... vamos juntos. Llevamos junto. este que es la red esta europea de periodismo de datos en la que estamos, hay muchas organizaciones que hacen cosas estupendas... Luego hay gente, por ejemplo, cerca hasta IRP y en Italia que hacen investigaciones de la leche sobre mafia y, y persiguen a los barcos que van de un sitio a otro para ver qué cargo llevan. O sea, son unos agentes de la, de la leche. Hay gente pues, en Hungría, hay gente en Polonia, hay gente en Portugal que hacen reportajes más visuales. Las, las, nuestras amigas de Divergente gente que hacen reportajes más visuales súper bonitos y trabajan mucho vídeo y tal, que nosotros trabajamos menos. Entonces, al final sí que es verdad que hay un montón de organizaciones... Y nosotros cada vez estamos en más redes un poco por, por o, o Por ejemplo, una organización que yo le tengo mucho cariño es una organización alemana que se llama Frank Stadt, que es Pregunta al Estado, que tiene también como una web similar donde la gente puede hacer preguntas, solicitudes de información y las canalizan, que es lo que hacíamos nosotros un poco, lo tuvimos que cerrar porque no respondían a nuestros correos, entonces no, no había forma de hacerlo, pero bueno ellos tienen una cosa similar y han ido creciendo y también hacen como campañas, muy potentes, eh, o por ejemplo, eh, un, uno de los directores o uno de los fundadores, eh, junto con una chica española, junto con Luisa, eh, hicieron unas solicitudes de información a Frontex para saber dónde estaban los barcos de, que recogían inmigrantes o no, para ver si, está, eh, pues sabéis que hay esta, esta polémica de si se acercan o no se acercan a los países, etcétera, etcétera. Eh, entonces Frontex no les daba información y estuvieron años litigando, protestando, llegaron al no sé si fue al tribunal de. No sé exactamente al tribunal. No fue al de Derechos Humanos, ¿no? Creo que fue al de. La, no sé, bueno, no sé. La cuestión es que estuvieron años litigando, les perdieron, les condenaron en costas, tuvieron que pagar, no sé si eran 10.000 o 15.000 euros de costas. Pero bueno, es gente como muy cañera eh, que está siempre como buscando el, la campaña o el tema adecuado para moverlo en Alemania y trabajarlo y tal y cual. ¿no? Entonces, ahí, hay muy buenos ejemplos ahí fuera de gente muy, muy motivada. Eh, sí, guay, sí. sí, si queréis podemos igual contestar la segunda pregunta, la de Fernando. Si sí, Fernando, no sé si te, sí. te apetece entrar al escenario, te invito. Si quieres, Ana, Ay, para esta y dar unas cifras generales antes de que David o lo... así la carita. Vale, es un poco la de Fernando y la de Chamin, ¿no? porque van juntas. Sí, sí. sí dos, pero no sé si Ana puede subirse también y dar unas cifras generales, por, por ejemplo, el año pasado que lo acaba de cerrar. También para. Y luego ya la quiere... si quiero Sí. Las no cuentas, sé. Ana. Las sí, cuenta, sí. Ana. Saca la cuenta. Hola. Hola. Hola, Fernando. Tal, Fernando? Oh, nos, nos escucho. A ver. Sí, eh, nos escuchas nosotros a ti, sí. ¿eh? No, no se escucha nada, nada, nada. No. no. no. Activa el micrófono, porque a veces es simplemente eso. Uy. Vale. <risa> si queréis, hacemos un poco, bueno, así a lo loco. Bueno, no. yo soy Fernando, soy periodista de formación, amo de casa, de profesión, eh, vivo en Suiza hace muchísimos años y soy un poco, uh, bueno, el socio muy reciente de vosotros, la verdad es que Intentar que el discurso, el discurso no me salga un poco gruppy porque he flipado un poco cuando os he conocido, porque no sabía que se hacían estas cosas en España. De hecho, sois vosotros los únicos que lo hacéis, creo. Y, y la verdad es que viviendo fuera tanto tiempo me, me ha sorprendido mucho, me ha impactado mucho lo que hacéis. Y, y intento seguiros todo lo que puedo. Uh, también como, bueno, al final estudié periodismo y he trabajado de periodista muchos años, pues... Por ahí también me tira un poco la, la cosa, ¿no? Eh, bueno, no me enrollo mucho. Eh, mi pregunta era más sobre todo por el tema de las suscripciones, de, porque estuve viendo un poco el vídeo del año pasado de, del encuentro y creo que David hace un poco referencia a que cada vez ibais menos a, a temas de proyectos europeos y más al tema de confiar en las suscripciones, ¿no? Y de, un poco mi pregunta es para el futuro, ¿Cómo, ¿Cómo veis qué partes negativas o, o positivas tiene el tema de modelo de financiación a través de suscripciones, ¿no? Uh, ¿cómo, ¿Cómo lo veis eso un poco? Porque, claro, siendo tan pequeños, aunque tengáis soporte, pero de cara al futuro, no sé, imagino que le habréis dado muchas vueltas, ¿no? Sí. Bueno, sí. eh, ¿Nos oyes? No. Si, si, si te quitas... Uh... ¿Ahora nos oyes? ¿Ahora? Espera, está. A ver. Ahora sí. Vale, vale perfecto. Eh, vale, sí, te respondemos. Bueno, eh, Oana, si quieres tú dar las cifras de, del último año cerrado, de, yo me las he un poco aproximadas, pero si quieres... Sí, tenemos una cifra de negocios cerrada en 2021 de 411.000 eh, euros. Hemos tenido resultados positivos, unos ingresos de 34.000 euros, estoy diciendo en miles de euros. Y, um, y las cifras de, de donativos han llegado a 144.000 euros. Sí, entonces ahora mismo estamos como en un 35% de, de, de los ingresos vienen de, de donaciones. Entonces la historia es siempre, eh, cuando, o sea, nosotros cuando básicamente cuando, cuando nacimos hace 10 años, no teníamos ni idea de cómo íbamos a pagar esto. Eh, teníamos una aportación inicial de que pusimos Jacobo Eloso, oso presidente y cofundador. Jacobo y yo pusimos eh, 48 entre los dos para arrancar y sin saber un poco de dónde iba a venir el dinero. Entonces empezamos a probar todo. Probamos a hacer crowdfundings, eh, eh, pero, claro, luego es como que no puedes vivir de esto porque es como, vas como empujones. Probamos a hacer formación a medios, pero no tenían dinero. Probamos a intentar vender contenidos a medios. Pagaban fatal. Entonces fuimos probando mil historias eh, y al final el, idealmente nos hubiera gustado desde el principio y siempre lo teníamos como una de las cosas de las tres posibles patas principales era el, el tener subvenciones, pero cuando nacimos hace 10 años el modelo de pagar mensualmente o anualmente por estas cosas estaba como muy verde. Eh, era una cosa como que no... y también nosotros éramos muy jóvenes entonces era como... Y no sé, como a, a nivel de infraestructura, de cultura, de organización era todo muy complicado. Entonces, acabamos encontrando un poco el, un filón, bueno, un filón suena, bueno, un poco dos, dos vías de financiación importante de, de durante varios años. Una fue las webs de presupuestos que hacíamos para las administraciones públicas y que tiene el problema de que en realidad no es lo que queremos hacer porque es estar haciendo como webs que en realidad no es la misión, bueno, tiene un impacto positivo porque la gente se liberan datos pero no es lo que más nos motiva. Y luego proyectos europeos, que a veces se alinean con lo que hacemos, a veces no tanto, entonces, y los proyectos europeos tienen una carga burocrática y es un follón, y es una lotería, no sabes qué socios te van a tocar, es un poco un drama. Entonces, íbamos siempre ahí como diciendo, hostia, molaría tener más suscripciones, molaría tener más suscripciones, pero nunca conseguíamos pasar del 10, 15%, igual creo que llegamos al 15% de, de ingresos a partir de subvenciones. De, de suscripciones o donativos y tal, ¿no? Teníamos como correos de vez en cuando y tal, y cual pero lo intentábamos mo mover, pero tampoco teníamos mucho tiempo para pensar en ello porque siempre hemos estado con demasiado trabajo y muy poco tiempo. Entonces, era siempre, una, siempre era como lo último que hacíamos y no terminaba de tirar. Entonces, lo que nos cambió un poco el chip fue el año pasado, eh, ¿no el pasado? El, hace dos años, ya el, el año de la pandemia, eh, por un lado, eh, el, el tráfico que teníamos explotó el, y, la, y, y la gente que valoraba muchísimo el trabajo que estaba haciendo Eva diariamente, tal y cual, teníamos muchísimo tráfico, entonces básicamente empezamos a do, doblamos en un año el número de suscripciones de, de socios que teníamos y entonces nos creímos más el rollo de hostia, esto puede tirar, porque es un círculo vicioso. Si, no, eh, si estás haciendo otros proyectos que has conseguido, no tienes mucho tiempo para pensar en estas cosas de socios y tampoco puedes hacer temas como como rápidos para intentar atraer más socios pues en algún momento te lo tienes que creer y tienes como que soltar la liana que tenías cogida y, y soltarte y coger la siguiente. ¿no? Entonces por un lado esto nos dio un poco confianza de parece que hay demanda, interés, esto puede funcionar si nos apoyamos más en los socios y por otra parte ganamos una beca de una red europea de, de fundaciones que durante tres años nos ayuda eh, con 100.000 euros a a cambiar, a invertir un poco en cambiar el modelo ¿no? es como que te, es como un, un puente que te pone decir bueno pues te voy a ayudar durante tres años a ver si consigues soltar esta liana y coger la siguiente ¿no? entonces por eso el desde hace desde hace un año básicamente estamos apostando mucho más por los socios eh, entonces ahora estamos en un 35% no sabemos hasta dónde llegaremos cuanto más mejor en el sentido de que, bueno, todo, todos los ingresos, todos absolutamente, todos tienen una parte negativa, todos te obligan a hacer algo o te desvían un poco, entonces, los, pero los socios, en principio, es como la parte mejor, en el sentido de que es algo que controlamos nosotros, no dependemos de la agenda de ninguna fundación internacional, no dependemos de ningún concurso que ganes o no ganes la beca, entonces es una cosa que podemos controlar nosotros y, idealmente, se alinean totalmente los socios con la misión, porque es, es decir, no quiero hacer esto. Si tú me ayudas, pues perfecto, lo hago y ya está. Es verdad que luego siempre siempre va a haber algún roce de que a alguien no le guste los temas que estás haciendo ahora. Y nos pasa que hay gente que te dice, me quiero dar de baja porque no me gusta esto que hacéis ahora. No sé qué tal, pues bueno, a está poco, bien, eh. pero poco, pasa. pasa poco, poco. Tengo que decir que cuando ha pasado han sido señores machistas. Pero no, no, no, bueno, no, no. No, la mayoría de casos, perdóname, y creo que esto es muy importante decirlo, que ha habido dos o tres socios, señores, enfadados, porque hemos hecho temas que tienen que ver con feminismo y con igualdad y les ha sentado mal. Estamos siendo honestos, estamos hablando de dos socios. Y esto sí, está sí claro. pero bueno, pero que en general, sin, sin hablar de nada en concreto, pero que en general puede pasar que de repente estemos hablando más de incendios forestales o, o no hablemos de incendios forestales, que es algo que nos pasa porque no le damos a todo si sí, alguien que se apuntó porque vio una investigación de España en llamas, dice, oye, que lleváis un año o dos sin hacer esto, no sé qué. Entonces, es verdad que todo tiene, digamos, una parte de compromiso que, que igual luego, o sea, que todo tiene una parte que hay que mantener, pero dentro de lo que cabe, la parte de suscripciones y de socios es la parte que nos permite ser más libres porque nos permite a nosotros marcar la agenda y esperar que la agenda que marcamos de los temas que decidimos hacer este año y el que viene, pues que os interese en lo suficiente como decir, vale, me motiva lo que están haciendo, me sigue motivando, voy a seguir pagando. O sea, al final tenemos que renovar vuestro, vuestra confianza todos los años, no es una vez y ya. Eh, pero bueno, entonces la idea es eso, es ver hasta dónde crece y que, que todo lo posible, porque cuanto más dinero tengamos o, o más suscriptores tengamos, más socios tengamos, menos dependeremos de andar persiguiendo financiación externa o más podremos crecer con con seguridad. Porque uno de los problemas que siempre hemos tenido es que como empezábamos el año sin saber si lo íbamos a poder acabar, esto era un poco la tónica habitual de empezar sin el, tener el presupuesto cerrado, eh, es muy difícil planificar. O sea, tú no puedes contratar a alguien si no sabes si va a haber continuidad en los ingresos. Decir, ahora tengo un, y siempre desde el principio lo que hemos hecho es contratar siempre a gente con contratos indefinidos. Entonces era un rollo de, claro, es muy difícil crecer y es muy difícil planificar, si dependes de la lotería, de los proyectos europeos y tal, entonces también una cosa muy buena del, de los ingresos por socios es que bueno, pueden subir o pueden bajar y es normal, pero dentro de lo que cabe, tú sabes que si tienes un número socios todos los meses más o menos la gente te, te da dinero, no aunque hay un porcentaje que va cayendo, pero bueno, tal. Entonces por todos estos motivos eh, y el momento fue el año pasado de, de apostar un poco por cambiar el por cambiar el chip y centrarnos más en todo esto. Y hay un. O sea, en, en esta línea de que tenemos que conseguir llegar a más gente y conseguir más socios, está puesta. Es verdad que le estamos dando muchísimas vueltas en estos años, este último año sobre todo, dice David, para ver cómo hacemos para que más gente nos conozca. Porque es, es uno de los problemas que tenemos. O sea, que haya un montón de gente que no sabe lo que posible. ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para, para llegar a más gente? Nos hemos dado muchas vueltas. acompañar el Mundo Today hace poco, a hacer cosas pero cualquier cosa que se os ocurra en esta línea de cómo llegamos a más gente, o cualquier manera que tengáis de hacer correr la voz, nos hace bastante felices. Y un poco por añadir lo que decía David, de lo bueno y lo malo de nuestros socios, lo bueno es todo, porque es súper estable y permite, o sea, con una financiación, por lo menos con ponte la mitad del ingreso por socios, podríamos hacer cosas como cuando de repente llegó el COVID y lo tuvimos que cambiar todo, o sea, cuando llegó el COVID tuvimos que explotar todo lo que teníamos, el calendario del año, todos los proyectos, y de repente decir, o mmm, sea, pues vamos a centrarnos en esto todo el equipo. Entonces, eso solamente se podía porque es que porque teníamos esa, esa estabilidad. De hecho, cuando decidimos hacerlo, tuvimos que ir a lloriquear a, a los, la financiación externa para decirles, mira, lo que te prometí que hacer este año. Y más o menos casi todos fueron razonables. Pero lo que tendrá da depender de los socios es que si de repente pasa algo así, pues cambiar todo el plan y centrarte en lo que es importante en ese momento. Y es verdad que hay una parte negativa, yo creo que es muy pequeña. Siempre ha habido un, como un, un debate sobre hasta qué punto, y yo creo que es un debate muy importante que tiene que tener el periodismo que está pagado aunque sea en parte por, por socios o suscriptores, hasta qué punto la comunidad puede marcar la agenda cuando marcar la agenda es uno de los trabajos más importantes de un periodista. O sea, decidir qué es importante y de qué vas a hablar es, uno, es una de tus responsabilidades más importantes. Entonces, yo no creo en, en el absoluto de que todo el mundo decida temas random y ya está, y yo hago lo que la gente me diga, porque creo que mi trabajo y mi responsabilidad es decidir qué es importante si creo en cierto nivel de participación dentro de, mirar hay estos temas cuáles son motivos más eh, podemos empezar por aquí o por allá, o darle porque es importante saber cómo respirar el otro lado, por no ir, por no estar publicando cosas que a nadie le interesen entonces ahí siempre ha habido un poco de fricción pequeñita, ya te digo que no es una cosa muy, muy relevante pero no, galleta, es que, hay... Eh, en medios grandes que dependen mucho de socios, como pasa con el diario, a veces es un problema. Y han tenido ese problema. Yo he hablado con mucha gente que lleva el tema ahí. Y claro, de repente tienes a un montón de socios enfadados porque no quieren que un columnista escriba y le echan. Entonces dices, pero pero la decisión, ¿quién la toma? No? O sea, tiene que haber participación, pero vamos a ver cómo decidimos esto. Entonces es un poco esas dos líneas. Y hay un riesgo también, el, eh, hay un incentivo perverso cuando estás buscando socios, que es enfadar a la gente, eh, porque es mucho más fácil que la gente saque la tarjeta y se haga socia cuando está enfadada, entonces hay un riesgo de que para buscar más socios te dediques a hacer temas como muy Populista. populistas o que polarizan o que van justo a buscar el, la, el tema que va a enfadar a la gente en vez de hablar un poco del tema general, ¿no? Que entonces es un poco lo de comer, no te quieres comer las verduras y te, te comes solo los, los pasteles. Entonces, el, eso es un riesgo porque funciona, es así. O sea, es, es evidente y, y a nosotros también nos pasa que hay, hay temas que funcionan mejor cuando la gente se enfada. Y luego, tener socios es una cosa muy buena, que, que la decimos poco, pero para nosotros es muy importante: que es cuando sacas una investigación nueva o pasa algo, cuentas, cuando el otro día contamos que estábamos enfadados porque nos habían dejado hablar en el Premio Rey de España y cosas así. O sea, todos los mails que nos llegan vuestros de, esta madre muy bien así, me ha encantado esto, no sé qué, nos hace ultra felices. O sea, los compartimos todos desde equipo, estamos ultra felices. Yo estoy por ponernos todos en las paredes para... Entonces, tener socios también da la sensación de que este sentido y le, y le gusta a la gente, porque si no, al final, o sea, también es un apoyo casi moral, sobre todo cuando estás seis meses limpiando unos datos horrorosos, ¿no? Saber que, que alguien lo va a valorar y que hay alguien del al otro lado es muy importante. Luego una cosa, eh, Chomin eh, preguntaba también por la sostenibilidad de esto, en el sentido de que si falla la financiación externa. Entonces nosotros siempre hemos sido muy prudentes a la hora de contratar, por ejemplo, eh, eh, y siempre hemos intentado ahorrar todo lo posible. Somos muy, muy modestos y ahorramos como hormiguitas. Eh, entonces también ha habido años que hemos trabajado como burros, eh, hacíamos proyectos europeos como si fuéramos 15 personas en vez de 10. Eh, pero entonces hemos tenido un par de años donde nos ha permitido ahorrar, y todo eso ha ido un poco para construir un colchón de unos cuantos meses, digamos. Tenemos como un fondo de unos meses ahorrados que nos permite un poco de hacer, intentar hacer este cambio a un modelo más basado en socios con la ayuda externa y tal. Pero bueno, que eso que tenemos como un colchoncillo de son seis, nueve meses, como decir, bueno, pues si, si ahora todo acabara, tenemos esto para un poco reorganizarnos y mientras tanto, pues seguimos teniendo a los socios, que es lo que ahora cubren como un tercio del presupuesto. Entonces, bueno, para que no vamos a desaparecer de un día para otro, porque tenemos suficiente como para, si las cosas van fatal, fatal, como para intentar reorientarnos y reestructurarnos y tener unos meses de, de intentar salvar las cosas. lo pues hemos estado 10 años, pero queremos estar 10 más, si el cuerpo aguanta. no sé si quieres preguntar alguna cosilla más. Eh, no sé si me escucháis. Sí, sí, te sí, escuchamos. sí. sí. No, bueno, yo al final tiro siempre para, un poco para mi lado y otra pregunta que me gustaría haceros, sobre todo porque estoy muy desconectado del tema periodismo en España, eh, es un poco cómo veis vosotros que, que tiene que ser el periodista hoy en día, ¿no? o qué cualidades o qué conocimientos tiene que tener, porque yo lo veo desde un, un punto de vista un poco alejado y más por el tema tecnología, visualización, eh, análisis de datos, ese tipo de cosas técnicas, pero vosotros que estáis más en, en la pomada, no sé cuál es vuestro ideal de alguien que se os acerque y diga, mira, tienes que saber de esto, de aquello, de lo demás allá, que yo creo que en, con todos estos años, ya tengo mi edad, ha cambiado mucho desde que yo salí de la facultad a, a cómo se hace periodismo en algunos sitios ahora, en otros es exactamente igual o, o peor, ¿no? Pues así como, hasta luego, Ana, así como perfil, o sea, en realidad, también porque nosotros... Trabajamos de una forma un poco distinta y yo creo mucho en la especialización. Entonces, eh, yo no quiero periodistas que sepan hacer de todo. O sea, está bien que sepan hacer de todo porque entiendan un poco. O sea, una anécdota chorra es que yo hace muchos años hice un curso de Ruby de programación, pero no lo hice para programar, yo lo hice para entender a David porque no entendía nada como ¿Pero No bueno, lo acabaste. Sí, lo acabé. <risa> sí, lo acabé el curso. Sí, sí, sí. Me hice por la y todo. Pero lo, por... sí, sí, sí. pero lo hice un poco por, por entenderlo en el sentido de... Es igual que en un periódico tradicional, cuando tú tienes que saber un poco de foto, aunque tú no seas fotógrafo, para saber qué le puedes pedir al fotógrafo y no tocar las pelotas con absurdeces, por hablar un poco de plata. O sea, sí que tiene sentido que tengas ciertos conocimientos por entender al otro lado y, no, y saber que... O sea, por lo menos tener una idea, aunque sea general, de que lo que estás pidiendo, que es una chorrada, cuesta un montón y no vale la pena, o al revés que hay algo que podría estar bien y que se hace en un volado. ¿no? O sea, saber un poco cómo de difícil o cómo de manejables son las cosas. Pero nosotros creemos mucho en la especialización y al final, aunque es verdad que todo Cibio sabe un poco de todo, un poco por, casi por, porque se ha pegado, por estar todos juntos y tal, aunque alguno ha echado un cusito de cosas y tal. O sea, yo sí que creo que, que yo no quiero un periodista que programe, yo quiero un periodista y un programador, que en Cibio puedo hacerlo. Entonces, para mí las mayores cualidades para trabajar en concreto en esto, en concreto lo que hacemos nosotros, no es tanto que tengas un conocimiento de la hostia de programación o tal. En Excel sí que, aunque sea un básico, por favor, porque si no me pongo nerviosa. Pero, y lo sabes, y lo hayas servido porque es he una pregunta. Eso es, tiene eso por mí. Pero en realidad para mí, las mayores cualidades es que sean muy rigurosos, o sea, que tú sepas lo que han hecho, que es muy rigurosos y muy tiquismiquis, porque si no en Silvio no encajas. O sea, si tú quieres venir aquí a hacer artículos de opinión y publicar algo en, en 24 horas de una rueda de prensa, no te lo vas a pasar bien, no lo vas a disfrutar, vete a un periódico tradicional, no pasa nada. Y sobre todo, que sea gente espabilada. Y esto para mí, y esto parece que es, que es muy subjetivo, pero no lo es. O sea, a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando... Cuando fiché a Ángela o cuando fiché a Miguel, eh, y ahora digo María, María es distinta, eh, es que habían hecho otras cosas, o sea, cuando fichamos a Miguel trabajaba de en Decathlon, el jefe de tienda, y era un tío que era buenísimo, había hecho unas prácticas que estábamos yo había leído lo que había hecho, pero estaba el jefe de tienda porque tiene que ganar su sueldo, y a mí que tenga otras cosas, ya había estudiado ingeniería aeronáutica porque es un flipado, quiero decir, o sea, un poco, no lo acabó, ¿eh? por cierto, y Ángela al final es biotecnóloga, reciclada, pero había hecho unos reportajes que flipas, y no, o sea, para mí la clave es que no, ya no hay un perfil cuadrado de pues ha he hecho periodismo, sabe usar tres herramientas y no sé qué, porque si eres espabilado vas a aprender en dos diarios Y con María era un poco de eso, María la conocimos, llegó de becaria y ha hecho unos reportajes que nos gustaban mucho y llegó y yo el primer día que se sentó en la mesa dije, esta chica la quiero para siempre, porque era como que hay que hacer, o sea, llegó a arremangó y dijo, que hay que hacer? Entonces es un poco más las ganas de trabajar y que esa gente espabilada en el sentido que puede aprender cualquier cosa, pero yo no creo... Y, y de hecho creo que ha ayudado mucho a precarizar la profesión esta cosa de que hacemos de todo. Pues haces la foto, haces el vídeo, luego tú te tratas los datos, los visualizas y te escribes el reportaje. Pues hombre, pues yo prefiero que no sea así. Que otra, a veces no hay otra posibilidad y que muchas veces en los medios no hay otra posibilidad. No hay, pero yo prefiero tener buenos reporteros y buenos visualizadores y buenos informantes. Y que todos juntos trabajen desde el principio. Pero eso sí ha cambiado mucho, o por lo menos está cambiando en nuestro caso muy claro y que otros de los medios que hablábamos, que ya no se hacen cosas solo, casi. O sea, en Cibio es muy raro que alguien firme solo un artículo. O sea, pasa a veces, ¿eh? O sea, el poe me lo hago yo sola, pero casi siempre me ayuda sobre todo cuando hay muchas cosas. Pero, y a veces Miguel se hace un tema solo, Ángela se hace un tema solo, pero se lo han leído tres, le han revisado los datos otro. Quiero decir, acostumbrarte a que ya no es el logo solitario que tiene Blaudea whisky en el cajón y fuma en el, en el despacho. Quiero decir, ya no es este... Semi detective, ¿qué tal? Sino que cada vez hay que colaborar más y trabajar más en equipo con otros medios. Pero, por ejemplo, vosotros que hacéis muchos temas de. Tiene que ver con la legislación, con derecho, realmente, porque tienes que. Y ahí tienes que tener mucho cuidado también, ¿sabes? Porque aparte de que te asesores, eh, tengas el patrono que te pueda decir, un abogado, pero tú tienes que saber, cuando lees un documento, sobre todo temas de contratación, temas sí. um, que son ya de por sí. Eh, con el lenguaje que con el que están eh, escritos, ya eh, porque sí que está, yo creo que he hecho un poco a, pro, a, a propósito para que no te enteres muy bien del tema. O sea, tú tienes que haber leído mucho y tienes que entender muy, bueno, tienes que haberte pegado mucho con ese tipo de documentos para realmente entenderlo, sí. ¿sabes? Entonces a eso me refiero, es cómo llega uno ahí, ¿sabes? A base de, imagino que a base de pegarse con ello durante años y hasta, hasta que al final, uh, sí. pues bueno. O sea, yo creo que, por ejemplo, un licenciado en Derecho Especialista en Administrativo el Derecho Administrativo, que es el que se encarga pues, de cómo funcionan las administraciones, el proceso de las administraciones y tal, siempre es, o sea, sería muy útil como periodista si te, también tiene esas cualidades, porque es, es algo muy... En realidad, nosotros lo que sabemos de normas es de leerlas, leerlas, aprender. O sea, cuando yo empecé con el web, sí que preguntaba a abogados, en plan, ¿pero esto? ¿Esto qué quiere decir? Pero al final es más... O sea, es estudiar mucho. Al final es como aprender un idioma. O sea, es... es a, a Estudias muchos idiomas y al final lo entiendes, ¿no? Entonces, y en esa parte sí que es verdad que ahí estamos como más distribuidos. O sea, yo tengo más control de algún tipo de normas, eh, Miguel de otras, Ángela sabe más de normas que tienen que ver con salud, por ejemplo, pero yo controlo. Entonces, eso sí que requiere años de, de especialización. Lo bueno en nuestro caso es que, como los temas que tratamos están muy acotados, yo no me tengo que saber todas las leyes. Bueno, cuando llega con el BOE, que es de energía, me tiro los pelos, porque no, no entiendo el mercado eléctrico. O sea, y lo he intentado, ¿eh? no hay manera. Llevo 10 años leyendo el web, no entiendo el mercado eléctrico. Entonces yo cuando llega un tema de mercado eléctrico, tengo que hablar con gente que sabe esto, porque no es que no sé traducir lo, el cálculo ese que ponen ahí, es que no hay manera. Pero lo, el resto de temas, los temas que tratamos normalmente, por ejemplo, contratos, eh, leyes de transparencia, ley del procedimiento administrativo común, que es la que nos, nos mueve todos los procesos y tal, estas las tenemos muy estudiadas, sobre todo Miguel y yo. Y de hecho Miguel empezó Derecho por las noches a la vez que trabajaba en Cibio y empezaba a ser padre, pero por lo que sea lo tuvo que dejar porque era imposible hacer todo, pero no sé por qué. Pero entonces sí que es verdad que yo creo que conocimientos en derecho administrativo son muy importantes o como mínimo, que es lo que yo le pediría a cualquier periodista que trabajara en estos temas, sobre todo visitando lo público, es cómo funcionan las administraciones. O sea, un básico, un básico de cuál es el proceso para que se apruebe una ley. ¿Cómo se da un contrato público? O sea, un básico. Básico es de... Cuando yo hice el diccionario que publiqué el año pasado, el diccionario del BOE con Mauro Entrialgo, lo hice pensando... A en decir el... que el, el señor es el libro. Es que no sé dónde está. A ver. Sí. Este, este es el momento, momento comercial. Sí, es Muy bonito. Ya la conocía, ¿eh? Bueno, pues cuando lo, cuando lo hice, yo todo el rato cuando estaba explicando las cosas, pensaba en noticias que yo había leído de periodistas que evidentemente no habían entendido cómo funcionaba un proyecto de ley, por ejemplo. Entonces pensaba todo el rato en eso. Y tenemos un montón de periodistas políticos escribiendo sobre política en los medios más importantes de este país que no saben cómo se tramita una ley. Que estoy hablando de un básico, no estoy hablando de que te sepas la ley de memoria, estoy hablando de un básico. Entonces, eso es imprescindible. O sea, y un día me, me enfadé porque no sé quién hizo un comentario en la oficina que no estaba bien y me puse a explicarles que era una ley, un decreto de ley, los diferentes tal, y la pizarra indignadísima. Porque... Claro, es que si no entiendes eso, ¿cómo vas a hacer periodismo político? Si no entiendes ni siquiera cómo funcionan los básicos. En eso, eso sí defensa que... de los periodistas, diré que el otro día la Moncloa dijo que el gobierno había aprobado ¿Sí? una ley. Lo dicen todos ¿Qué? Pero pasa todo el rato, ¿eh? ¿eh? Sí. Pasa todo el rato. Esa es mi batería, por cierto, que ahora se ve. Me... Está ahí escondida. Pero sí, o sea, sí que tener un poco, aunque sean los básicos, aunque sea y a la página del Congreso, leerte el reglamento una vez, ¿eh? no pasa nada. Y luego entender, pues eso, cómo... y, y la Constitución, si es que tampoco. Y entender, pues eso, que es un decreto de ley, que es una ley, cómo funciona. En contratos es más fácil cagarla. En contratos, o sea, 90% de las noticias que hay en medios tradicionales sobre contratos están mal, tienen errores, porque no distinguen cuál es el precio de licitación o de adjudicación, porque no saben dónde buscar y dicen, no, este contrato no se ha publicado, porque no sabes encontrarlo. O sea, en contratos es mucho más complicado. Y luego la ley de contratos es un tocho, así, que se cambia cada dos por tres, que yo la tengo, que voy poniéndole exposis para los cambios que se hacen, para no volver a imprimirla, porque es mucho papel. Y es una liada esa ley. Esa ley yo la controlo, pero me la tuve que estudiar durante meses, que de hecho hubo un tiempo que yo no publicaba nada en Silvio porque estaba estudiándome la ley de contratos. Con mis operadores y haciéndome mis resúmenes y no sé qué y tal. Entonces, esa, si quieres hacer temas sobre contratos, eso sí que es, es un curso de la hostia. Pero es que vale la pena, porque al final... Yo lo pienso y cualquier tema que puedas investigar tiene contratos públicos por el medio. Entonces saber de eso te da un te da un extra que ningún periodista tiene. O sea, entender eso y tener los datos de contratos, que es lo que lo que va a hacer David de hecho, tenernos todos ahí, todos los datos de contratos para nosotros, es que te da un plus de la hostia, en cualquier tema de contratos. O sea, ahora está Ángel haciendo un tema sobre la viruela del mono y está mirando contratos de vacunas. Y saber cómo funcionan y entender bien qué se publica, qué no, qué es obligatorio, que no. Y sobre todo, ¿qué puedes pedir? Decir, oye, esto no lo has publicado, ¿por qué no lo has publicado? Esto es ilegal que no lo publiques, tenías que lo publica hace meses. No lo podemos decir porque no sabemos la norma. Eh, igual, si os parece, pasamos a la siguiente pregunta. Mira, ¿no? ¿Sí? Eh, nos despedimos... O sea, sí. un placer. Muchas gracias. Espero ¿eh? que haga bueno por ahí dentro de... Hace mucho calor. ¿Ah, sí? Sí, sí. a hace frío. Bueno, a frío. frío Esto es en estoy en Esto grados, es Si te frío, a menos de 30 grados. Bueno, aquí sí. estamos muy mal. Ánimo. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues voy a invitar a Francisco Oliva, que nos posteó una pregunta en... En, el, en la sección de preguntas hace un rato. A ver si lo encuentro en el chat. Va. Y bueno, no sé si querrá participar en la... Si queréis os leo primero la pregunta, mientras que él va entrando. Quería saber, era un poco en línea con lo que estábamos hablando antes, si la tensión política en el acceso a la información eh, vamos, que si influye que, y, y, y si hay diferencias entre las distintas administraciones. Ah, ¿sí? ¿Le esperamos? O... ¿Es esta, ¿Está intentando entrar? o Sí, está preparándose. Vale. Sí. Está entrando, podemos aprovechar para decirle a Chomín que lo de, lo de rapa la Plancha y... Sí, los hemos apuntado la todos ya. Los ¿Eh? <ríe> hemos apuntado <ríe> todos ¿Eh? ya. <ríe> <hemos> Pero somos de webcomer. Entonces, no podemos hacer comidas de empresa, no nos saben qué caras. Que comemos mucho. Cuando queráis. Después, pues. Me no. lo digas muy alto. ¿eh? No. Voy a aprovechar este momento para ir a otra, otra cerveza que se me ha acabado. ¿Soy la única que está bebiendo? No. Estamos todos bebiendo. No, te voy a por A ver, a ver. Sigue preparándose Francisco. Eh, aprovecho este interim para deciros que si tenéis alguna otra pregunta que queréis plantear, eh, no tenéis por qué venir al escenario, podéis simplemente escribirla ahí y nosotros la contestamos en directo. Si os da corte, está bien. Y si se os ocurre la pregunta cuando cerremos, también no podéis preguntar por correo porque no es o sea, contestamos en cualquier momento. Entonces, si cuando os metáis en la cama esta noche, os viene la pregunta que queréis hacer, la podéis mandar por correo. Y se os contestará. Sí, eso seguro. ¿Que eh, nos rendimos con lo de conectar a...? Sí, igual contestamos la pregunta. No sé si está teniendo problemas para conectarse. Eh, vale, pero pues te estoy preparándose. Igual contestamos a la pregunta. Vale, bueno, y se aparece que puede repreguntar. Eh, Eva, esta es tuya. O de Miguel, o de quien quieras. Bueno, eh, hay diferencias. Yo noto mucho, hay diferencias más en personas que, o sea, yo pensaba que los gobiernos de determinado color iban a ser más abiertos que otros y nos hemos dado cuenta que no tanto. Quiero decir, la no, diferencia. Pues... ¿Eh? Yo, no, yo no, no tenía esperanzas. Sí. No... Entonces, eh, por ejemplo, ahora mismo, en, en, en nivel estatal, a diferencia de que haya un gobierno del PSOE ahora con el que había antes, no se nota mucho. Sí se ha notado, por ejemplo, cuando han llegado nuevos partidos a, a comunidades autónomas de ayuntamientos. O sea, cuando llegó Carmen al Ayuntamiento de Madrid, hizo un montón de cosas de esas experiencia. Un montón. Y hizo un montón de avances. En la, en la Comunidad de en, Madrid también hubo muchos avances. En eh, sí, en Castilla León también, por ejemplo, con la, la, la Consejería de Transparencia la llevaba Ciudadanos, por ejemplo, y también sí, la llevaba. Sí, en el... eso. Yo creo que es verdad que o sea, que al final estos nuevos partidos, que algunas cosas han estado bien no tanto, pero que en esto la transparencia sí que ha sido, eh, han sido bastante acicate porque era los temas que llevan un poco en el discurso cuando llegaron todos. No era uno de sus estandartes, casi. Entonces se ha notado en algunos sitios cuando han llegado, eh, no pasa nada Francisco, te contestamos igual, que han llegado este, este tipo de partidos. Entonces... Y luego está la cosa de que depende muchísimo de las personas. O sea, muchísimo. Y esto es una pena porque si hubiera un normas exigentes pues no dependía de la persona. Pero al final sobre todo en las comunidades autónomas depende muchísimo de la persona que está al cargo. Y nosotros cuando decimos, este lo está haciendo bien, este lo está haciendo bien, sabemos quién es perfectamente la persona que lo lleva. Y hemos hablado con la persona y sabemos que está motivada. O sea que al final muchas veces tiene mucho que ver con la motivación de la persona que está al cargo y que se lo crea. Se crea esto de que Trabajan para nosotros y que tienen que enseñar lo que hacen. Entonces, depende, depende, depende, depende muchísimo de la persona. Hay tantas diferencias entre partidos. Con los nuevos hubo cuando llegaron, luego ha habido un freno de todo el mundo, porque si recordáis cuando llegó eh, Podemos y Ciudadanos era un poco, era esta cosa de, de, de que era en una de sus banderas, pero luego han frenado un poquito. Ah, no también porque, el... ¿sí? porque... Por ejemplo, la ley de transparencia de la Comunidad de Madrid, que Miguel os contaba hace un momento, que están intentando como darle marchas atrás, porque se han dado cuenta es demasiado transparente para ellos, era, o sea, era bastante avanzada. La ley catalana, cuando salió era avanzada, era la primera que reguló el lobby, que incluyó el lobby, fueron los primeros. Luego lo metió también el Ayuntamiento de Madrid. Quiero decir, se si han hecho cosas... Yo creo que cada vez más depende de... De que la, y, pero no podemos depender de la persona que te toque que a mí muchas veces me dicen, bueno, no hace falta meter eso en una ley, porque la mayoría de lo hacemos. Y digo, vale, y cuando el que esté no lo quiere hacer, que pues Yo soy muy partidaria, de, déjate de que dependa la persona, vamos a hacer reglas estrictas para todos y ya. Pero sí que conocemos, y de hecho conocemos a las personas que, que están más motivadas porque nos escriben y quedamos con ellas y quieren saber cuáles son nuestras propuestas y las aplican. Entonces, por eso tenemos relación con ellos. Y hay gente que está muy motivada. Yo casi siempre pongo los mismos ejemplos, pero... Pero Joaquín Meseguer hizo un trabajo de la leche en el Ayuntamiento de Madrid, luego hizo un trabajo de la leche en Castilla y León, y era el mismo tipo. Y en un sitio trabajaba para Carmena y en el otro para la Consejería de, de Ciudadanos. Y era ese señor el que estaba impulsando todo. Y era un señor que estaba en dos gobiernos distintos y, de, y dependía de su empuje, en parte. Tienes que tener apoyo político, pero su empuje era lo que hizo que estuvieran a un nivel mucho más alto. Y luego, o sea, la ley catalana, por ejemplo, le da muchos más poderes a su Consejo de Transparencia, el Consejo de Transparencia catalán, y eso está muy bien. Pero es que la persona que lo preside se lo cree que flipas. O sea, es súper valiente y va súper para y siempre está al lado del ciudadano, pero radicalmente, mucho más que el Consejo Estatal. Entonces, hace falta leyes que obliguen y es la clave y esto es lo que tenemos que pelear, sí, pero que muchas veces ahora mismo que está un poco así depende de la persona también y, es, y no debería ser así, pero a veces depende de la persona. David, discrepa conmigo. ¿estás no, no, no, no, sí, sí, no, no. Estoy, sí, sí. Eh, con esto no. No, no, sí estoy de acuerdo. El, la historia, el, también los partidos nuevos, lo, eh, eh, a ellos les venía muy bien, eh, y en, en el buen sentido, que no lo digo como un algo rebuscado, sino que en cierto modo ellos querían desalojar a los partidos tradicionales, que son los que se habían repartido el poder, PP-PSOE, PSOE-PP, PSOE, entonces claro, cuando tú llegas desde fuera, eres Podemos o eres Ciudadanos, Tú quieres saber cómo funcionan las cosas y quieren que, quieres que haya transparencia para tú saber, cómo, pues eso, para saber dónde, por dónde ir tú, para saber qué temas sacar. Para, o sea, también en parte porque te lo crees, pero en parte también porque te viene bien. Entonces hubo ahí un empuje y un discurso y tal y cual que, bueno, que luego en algunos sitios se consiguieron llegar y hacer algo de esto, en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad de Madrid, o cosas así que conocemos más de cerca. Pero es eso, luego los partidos tradicionales de hecho, cuando se aprobó la ley de transparencia originalmente, que estaba el PP, estaba el PP en el gobierno, acaba de llegar Rajoy, pero después de muchos años eh, estando en el PSOE prometiéndolo sin hacerlo, llegó Rajoy, hizo una ley mala y a, a el PP, al PSOE le parecía estupendo. ¿no? Entonces, los dos partidos grandes nunca han tenido mucho interés en magitar las cosas, porque ya les iba bien. ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué voy a empezar yo aquí a contar lo que hago? Solo hablo cuando está en la oposición claro Al menos de boquilla. ¿no? Y lo que sí notamos, por ejemplo, eh, al llegar el nuevo gobierno, el discurso que tenían o la forma en que se hablan con nosotros era mucho más de «ay, qué bien, qué importante es esto», no era como más meloso pero que luego en la práctica, y eh, de hecho hemos sacado, en estos años hemos sacado una serie de artículos diciendo las promesas que hicieron no se han cumplido, ¿no? de, hay un par de estos que hemos hecho algún año, como, como que eran más de decir, ay sí, vamos a hablar, vamos a reunirnos, no sé qué, en vez de simplemente bloquearte, pero que luego se quedaba todo muy en el nivel del, sí, sí, claro, uy, esto es lobby, qué, qué importante. Entonces, pero sí, en la práctica yo creo que a los grandes partidos tradicionalmente no les conviene cambiar las cosas. Eh, comentaba Francisco que, que, claro, que al final eh, no depende del color político o no depende del gobierno de turno, sino de la persona que, que está. Depende aquí. de ambas cosas porque de, dependiendo de qué estatus, de, de qué, cómo de moda está la transparencia y qué caso te hagan y qué, qué gente hay ahí que se lo cree más o menos también en los políticos, pues aprobar unas leyes u otras. Pero una vez las leyes, todo depende muchísimo de las personas. Porque el gobierno ahora mismo puede decidir si llevar a juicio todas las resoluciones del Consejo de Transparencia casi por defecto, que es lo que hace ahora, o no. O cuando el Consejo de Transparencia dice explicar esta información, darla y dejarla en la turra. Y eso es una decisión política. Así es. No sé si nos queda alguna pregunta más para contestar. Quedaba la de las colaboraciones. Sí, sí Chomín pregunta que, cuál es la relación entre... Perdón, no, esa es la pregunta que me corresponde. Bueno, comentaba que como, así como en, en otros ámbitos del periodismo eh, hacen trabajos conjuntos entre distintos eh, medios, eh, ¿qué, ¿qué hacemos en nuestro caso? Pues hacemos un montón cada año más y cada vez colaboramos con más medios de otros países, como decía había al principio, y además es guay, porque son cosas muy chulas. Me molaría que viniera Ángela... A contar cómo colaboramos y cómo Ángela de repente se tiene que poner a leer cosas de muchos idiomas y a hablar con mucha gente. Porque uno de los, uno de los cursos en los que estamos, que es el único proyecto europeo que nos queda, es que el de Janet, que es la Red Europea de Periodismo de Datos. Y ahí, en ese contexto, es donde hemos publicado el último de previsión provisional, que yo adoro, que es una que tenéis que leerlo, pero nunca hace la hostia, el eh, de salud mental y el de reproducción asistida, por ejemplo. ¿no? Entonces, una de las formas que tenemos de colaborar, ahora os contará Ángela un poco el detalle, algún ejemplo, pero es un poco intentar entre todos crear bases de datos que no existen sobre qué está pasando en europa en un determinado sector por ejemplo gelines estás en muter Eh, muchas veces cuando me escucháis ahora, ¿no? Eh, muchas veces cuando empezamos este tipo de investigaciones, por ejemplo, un caso claro fue el de salud mental, pero también el de reproducción asistida, pues pensamos que puede haber fuentes que nos eh, pueden ayudar y de repente nos encontramos con que las, los datos que hay disponibles eh, en realidad no, no cuentan o no, no nos dan información sobre los temas que queremos abordar. ¿no? Entonces, en el caso de salud mental y luego también un poco en el de reproducción asistida, la idea fue. Eh, que con colaboraciones con medios de muchos países europeos nos ayudarán eh, a contactar con, con los propios organismos oficiales, con los ministerios de salud, en este caso, por ejemplo, eh, a veces también a confirmar la información porque pues, están otros idiomas o no controlamos bien la legislación, en el caso, por ejemplo, de reproducción asistida contábamos con una base de datos de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, pero había datos que no estaban totalmente actualizados, entonces, bueno, pues estas colaboraciones son súper importantes. También son súper importantes a la hora de contrastar la información, por ejemplo, cuando buscamos entrevistar a personas de otros países que igual no podríamos tener ese acceso, esto nos pasó, por ejemplo, con el tema de de turismo reproductivo, ¿no? para hablar con pacientes que vinieran a España, de Francia, de Italia, pues intentar encontrar testimonios personales es muy importante contar con periodistas sobre el terreno, ¿no? que nos puedan dar acceso o incluso puedan hacer la propia entrevista, en este caso una de las personas que entrevistamos en francés. ¿no? Eh, y esto es súper importante hacer este tipo de, de colaboraciones y ahora con lo que os contaba Eva antes de la viruela del mono es algo parecido, ¿no? Hay, faltan datos o no sabemos exactamente si están actualizados o, bueno, pues hay veces que es, es importante estas colaboraciones y la verdad es que esta red nos está ayudando un montón. Eva, estás en silenciada. Lo que ves, que no nos había pasado hasta ahora, tenía que pasar. Eh, lo que os cuento un poco Ángela, sobre todo como muchas veces en que hacer investigaciones y no hay datos y hay que crearlos de cero, pues necesitas gente sobre el terreno. Y luego es verdad que nosotros creemos mucho, cuando por ejemplo hacemos un reportaje y entendemos que hay un país que es muy relevante en ese tema, creemos mucho en colaborar con medios locales en lugar de irse ahí en plan me creo que voy a entender cómo funciona este país en tres días de viaje. ¿no? creemos mucho en, en la cosa de colaborar con medios locales, que sabrán más de este tema que tú, en lugar de irte tú ahí porque te quedes muy listo y lo vas a entender todo. Y de hecho, desde que empezamos Medicamentalia, hace un montón de años ya, 2014, pues, eh, todos han sido proyectos colaborativos, al final, ahora, ahora es más evidente porque es colaborativo desde el principio, o sea, ya desde que planteamos el tema hablamos con estos medios europeos para ver a quién le interesa, a quién quiere participar, cómo lo hacemos y tal, pero en Medicamentalia desde el principio, cuando nos íbamos a ver qué pasaba en Brasil o en Ghana, o en cualquier sitio, o en Israel, contábamos siempre con periodistas locales para, para trabajar con nosotros, porque era la única manera. Entonces yo creo, de verdad, o sea, más allá de... Creo que los equipos, lo que decía antes, tienen que ser cada vez más, los trabajos tienen que ser cada vez más en equipo, aunque cueste más, porque es mucho más fácil trabajar solo que coordinarte con gente, luego el resultado es mucho más bestia. O sea, no es lo mismo contar qué pasa en España con la reproducción asistida que poder compararte con todos los países, tener declaraciones de gente que viene a España a someterse a esas técnicas, o sea, es que puede hacer algo mucho más complejo. En salud mental era brutal porque si tú mirabas qué dice su sistema de salud, de quién puede acceder a salud mental, es como aquí, aquí también dicen que hay acceso a la salud mental público y gratuito, pero todos sabemos que el acceso a la salud mental público y gratuito es una carraca, que es tardar meses en llegar, que no sé qué, entonces, si queríamos ir más allá y no decir, ah, pues casi todos los países de Europa dan acceso a la salud mental pública, no, pues sabemos que es mentira aquí. Vamos a preguntar a colegas de otros países si también es mentira a otros países y en realidad qué está pasando. Si el problema es la lista de espera, si es que no hay médicos, qué pasa. Entonces la única forma de hacerlo es con gente que entiende su país, porque eso no está escrito en ningún lado. No hay ningún dato que diga, en realidad, lo del acceso a la salud mental, la seguridad social, no es tan así. Hay que conocer a alguien que, que sepa cuál es la situación de su país. Sí, yo no sé si María quiere entrar porque estaba pensando también en el último tema de María que sacamos ahora, de los incendios, que también tiene como una perspectiva muy transfronteriza en ese aspecto. Marieta. Por ahora me escucháis, ¿no? Sí. Sí, sí pues la última, el último artículo que hemos sacado hoy, de hecho es en colaboración con... Eh, varios países con Chipre, con Italia, con eh, Grecia y con Chipre, con Italia, con Grecia y nosotros. Y nada, ha sido eh, una colaboración con medios locales y también con periodistas freelance. Y nada, en realidad lo que estábamos ha sido como una beca de una organización. Y lo que hemos visto es la comparación entre varios países de los incendios forestales y cómo la despoblación y el éxodo rural y el abandono del sector primario. En realidad, eh, casi todos estos países que estamos colaborando tienen las mismas causas de estos mega incendios que estamos viendo ahora. Entonces, ha sido, ha sido muy bonito ver cómo cada uno estábamos investigando nuestros propios países, pero al final llegamos a unas conclusiones bastante parecidas. Y yo creo que es súper enriquecedor poder también contar con otras visiones y con otros puntos de vista. Pues, eh, pues muchas gracias por las respuestas. La verdad es que sonamos muy bien. Y muchas gracias, Chomin, por la pregunta. Que, que la verdad es que estás haciendo un montón de preguntas y nos estás aquí eh, alegrando la, la tarde. Eh, creo que no había ninguna otra pregunta. Ah, bueno, sí, había otra de, de Chomin también que comentaba que que si pensábamos que las administraciones han aprendido a torearnos y que ¿quién lo hace mejor? ¿La derecha o la izquierda? ¿Madrid? ¿Cataluña? Bueno, pero esto es un poco es lo, que, lo que hemos visto antes, ¿no? De que no depende tanto del color, sino un poco mucho de la persona o de que si ha habido un cambio o que la gente llega mejor. Y lo de torearnos o no, pues también yo creo que lo hemos comentado al principio, de que a veces detectamos ciertos retrocesos, porque el gobierno, por ejemplo, aprende que puede un poco ignorar el, con, a las resoluciones del Consejo de Transparencia. Entonces, cosas que antes se toman más en serio, luego descubren, ah, pues mira, en realidad, si no les hago caso, no sí. tienen poder para perseguirme y cosas así, ¿no? Entonces, es un poco torearnos a nosotros, más que torearnos, a no, el, la cosa es que las administraciones y los gobiernos no nos tienen que torear, basta con que te digan que no. Eh, entonces, es un una piedra que no se mueve y te ignora, ¿no? Entonces no es tanto como que te den excusas, simplemente o, te, o no te contestan o te dicen que no y te obligan un poco a protestar entonces eso es pero sí, a veces detectamos como que como que dicen más que no a las cosas como sabiendo que que total, para qué no? Sí, este, o sea, de hecho cuando la aliento es el vigor, al principio cuando de Transparencia decía algo, todo el mundo te hacía caso, y de repente se, se dieron cuenta de que si le ignoraban estaba todo bien entonces, ahí sí que un poco. Pero yo también creo que nos tienen un poquito de miedo y eso está bien. O sea, que no es lo mismo que cuando nosotros montamos un pollo que ya nos respetan y ya saben quiénes somos. Y que saben que, si sabes, o sea, que siguen llevándonos a juicio y que le da un poco lo mismo, pero saben que lo vamos a contar, que vamos a ir hasta el final. Que, y yo creo que sí que, que muchas veces cuando Miguel va a eventos con gente que está en Consejos de Transparencia o en, o en Unidades de Información le dicen ¡Jo! Es que mira que sois pesados. Es que claro, cuando llega algo de cibio ya... O sea, que nos vaya conociendo y tengan un poquito de canguerista, está bien. Yo creo que eso es guay. Eh, comentaba, bueno, no sé si queréis eh, que leamos alguna, igual para cerrar, una pregunta que nos mandaron eh, cuando se anotaron nuestros socios y que no, no tratamos ahora. Eh, las próximas investigaciones que tenemos en mente y así ya podemos ir cerrando contratos Muchos contratos. Bueno, primero tenemos investigaciones ya cerradas que se van a ir publicando antes del verano, muy chulas, de temas muy variados, temas más políticos, temas más sociales y, y la viruela de Angelines, <risa> cada vez que hay viruela del monete yo ya no pongo la risa, me hagáis un tema serio. Y nos vamos a poner todos a trabajar con uno de nuestros temas favoritos, que sabéis que hay que hacerlo una vez al año porque si no no, que son contratos públicos. Entonces vamos a hacer muchas investigaciones de contratos públicos, ese es el plan un este poco extraño Y luego vamos a dar la turna con algunos temas que va a llevar David en la parte de lobbies si todo sale bien. Sí, bueno, yo, yo acabo siempre con temas de dinero, de presupuestos, datos de contratación, entonces vamos a hacer cosas ahí, porque bueno, hace muchos años que decimos que queremos avanzar por ahí, luego nunca hemos tenido tiempo de meternos bien, pero bueno, en esa línea de dónde va el dinero, cómo es, eh, cosas relacionadas con el gasto público en general, eh, si, si todo va bien, en el segundo semestre trabajaremos con eso. Y seguiremos peleando, que estaba hablando un poco el lobby, pero estaba comiendo fotos secos y si no me has escuchado. Dando la turra. El, ya, ya, ¿sí, el, sí, el, ¿no? el registro mercantil, dando la turra con el lobby, seguimos dando la turra con lo de siempre, porque es que. A ver si una vez. Nos no puedo añadir nada, lo has dicho muy bien. Pero bueno, o sea, seguiremos, a, sobre todo lo que nos queda de año viene, o sea, vamos a publicar ahora unos temas antes de las vacaciones que son muy chulos y, y ya están ahí casi a top, casi listos o listos y, contra, y nos vamos a poner con contratos y, y dinero. O sea que muchas gracias. Si queréis, damos paso, Laya, al resto de... Sí, que entren todos los compañeros. Y hacemos un brindis. Cada uno que escoja la bebida que prefiera y brindamos por estos 10 años de tibio. Ya no me queda. Bueno, pues por muchos más, porque no cambie la esencia pero cada vez lleguemos a más gente de la vuelta, ayuda, y porque os quedéis con nosotros 10 años más como mínimo Por favor. Gracias Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.